capítulo 6 operaciones este spoiler alert lo tengo aquí porque los ejercicios los vamos a hacer con personajes de Game of Thrones Si ustedes ya se vieron la temporada 7 y 8 no creo que les vaya a revelar nada nuevo eh, igual a los que les importa un pepino esta serie bienvenidos tenemos cuatro operaciones básicas de almacenamiento que son crear o insertar leer actualizar y eliminar en inglés se llaman create, read, update y delete si tomamos la primera letra de cada una de estas palabras en inglés vamos a ver el acróstico crude de aquí en adelante es como vamos a reconocer esas cuatro operaciones básicas ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos aplicar estas operaciones en JSON lo más frecuente de encontrar de los JSON es que se almacenen en arreglos y cada elemento es un objeto con propiedades este curso no se centra en arreglos por lo que vamos a hacer un pequeño truco al transformar esta estructura de datos y poder hacer los ejercicios con los operadores que ya vimos de JSON y Object Literals. Entonces presten atención a este lado. Yo voy a ir adelantando y retrocediendo para que puedan ver los cambios. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir de arreglo a objeto. Listo. Miren que hay cambio de arreglo a objeto. Y lo segundo que vamos a hacer es que vamos a sacar este valor del personaje lo vamos a convertir en una propiedad. Entonces si ya medio se la pillaron, de esta forma vamos a poder acceder a este objeto y con la anotación de corchetes vamos a acceder a la propiedad. Listo. Aquí es importante tener en cuenta que a veces las operaciones directas en las propiedades tienen menor performance a las operaciones de los arreglos o a los conocidos for. Por eso este tipo de truco y transformación solo se recomienda con estructuras de datos pequeñas para estructuras de datos con muchísimos datos, es mejor buscar una forma más óptima con los arreglos. Entonces la primera operación es create. La vamos a hacer con este pequeño personaje, que para mí tenía más valentía y coraje que cualquiera de los otros. Toda la descripción la vamos a guardar en un objeto. Entonces el actor es el nombre, Bella Ramsey, el género, female, y de la casa Mormons ahora lo que vamos a hacer es en otra variable vamos a definir la propiedad listo que es liana lo que vamos a hacer es got con notación de corchetes liana es igual a todo este objeto así de sencillo se va a crear un elemento en el objeto got vamos a hacer el primer taller de esta sección pero antes les voy a explicar algo abramos 4.1 entonces tenemos una constante got y un require a un archivo json como ya lo vimos anteriormente esto lo que hace es importar información de un json a una variable, entonces vamos a abrirlo pongámoslo aquí a un lado nos va a servir de ayuda y este es el objeto que tenemos con tres propiedades cada una con un nombre de un personaje y con su respectivo detalle pues al tener esto ya mapeado en esta variable podemos hacer todo tipo de operaciones les voy a dar dos minutos para que hagan el intento listo, vamos a hacer entonces nosotros aquí la solución God que es el objeto principal personaje igual a descripción punto y coma vamos a correr node taller 4.1 muy bien, entonces aquí que tenemos tenemos varias cosas nuevas lo primero este console table creo que nunca lo habíamos visto aquí van a ver que este console table lo que hace es representar de cada propiedad las descripciones que tenga, entonces miren en el índice pone como propiedad cada uno de los nombres y aquí los detalles así nos ahorramos tener que hacer un console log con cada una de las cosas, listo lo otro es que vamos a ver entonces la diferencia entre el primer console table que es el que está en la parte original, le van aquí, John Snowdener Styria y después de que adicionamos el otro elemento, ya también nos aparece Liana. entonces aquí hay algo importante, todo esto lo estamos haciendo en memoria no va a quedar almacenado en ningún momento en el archivo pues para hacerlo persistente lo que tenemos que hacer es guardarlo en el archivo lo que les voy a explicar a continuación solo funciona en Node no está preparado para hacerse en navegadores lo que hice fue adicionarles en el API un archivo que se llama save file y a través del file system de Node lo que vamos a hacer es sobreescribir el archivo que ya tenemos que es este goJSON listo, lo que hice fue aquí definirle la misma ruta vamos a sobreescribirlo pero más arriba lo que tenemos es un método que se llama toJSON lo que va a hacer es encargarse de hacerle el stringify del objeto que le mandemos y formatearlo a cuatro caracteres porque este está con cuatro caracteres. Como esto ya lo hacemos con módulos de node, lo que hacemos al final es exportarlo. Módulo export. Solo exportamos ese método. Acá vamos a ver cómo se importa. Const. Save file. Vamos a poner el mismo nombre del archivo. Igual. Require. Comillas sencillas y le ponemos aquí punto punto para devolvernos una carpeta api slash y save file a diferencia de los puntos JSON a esto no es necesario ponerles el punto js entonces aquí al final lo que vamos a hacer es save file punto JSON que es el método que importamos y le vamos a enviar el objeto got vamos a darle guardar voy a cerrar este save file porque ya no lo vamos a necesitar y lo ponemos a correr, entonces pongan mucha atención aquí a la derecha, vamos a ver cómo se actualiza muy bien, entonces ya quedó John Snow, Daenerys Tyrion y Liara. el save file en la API es algo nuevo que hicieron el curso después de que lo inicié si alguno de ustedes no lo tienen en su proyecto pueden ir al repositorio github.com slash xman slash playground json y aquí donde dice API es el archivo save file Depende de decir aquí row, lo copian y en la carpeta API crean un archivo que se llama save file y lo pegan. La segunda operación read la vamos a hacer con este personaje que lo que le faltaba en tamaño lo tenía en astucia. Este para mí yo creo que es el más fácil, ya lo hemos visto, solo es decirle el nombre del objeto y entre corchetes el nombre del personaje. Entonces, para explicarlo mejor, es lo que va a hacer es ir a buscar este objeto grandote y después va a buscar esta propiedad. Lo que quiero es que ustedes me ayuden también a imprimir los resultados de esas propiedades al final. Entonces, los dejo dos minutos para que hagan ustedes el intento. vamos a pasarnos por acá, taller 4.2 vamos a borrar este todo const resultado es igual a got personaje y aquí entonces vamos a ponerlo a correr, no taller 4.2 y lo que obtenemos es un console table con todos los personajes, ahí están los cuatro y podemos ver que los datos de Tyrion son los mismos que leímos para evitarnos todos estos console log, lo pudimos haber hecho con uno solo y apoyándonos en los templates literals. ¿Sí? Sería exactamente lo mismo. La tercera operación se llama update. Lo vamos a hacer con este personaje que dio una de las más grandes sorpresas al finalizar la serie. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a buscar este personaje y luego vamos a cambiar la propiedad de la casa. Le vamos a cambiar a Targaryens. Los dejo para que hagan el intento y nos vemos en un momento con la solución. bien, entonces vamos a taller 4.3 vamos a borrar este todo, got personaje y vamos a ir a cambiar esta propiedad casa, cierto punto casa es igual a Targaryens vamos a darle guardar no taller 4.3 voy a subir esto acá para que veamos los cambios vemos el primero es antes de efectuar en la actualización vamos a ver que Jon Snow sale aquí como de la casa Starks y una vez realizamos el cambio Jon Snow aparece de la casa Targaryens pero entonces aquí porque todavía dice casa Starks correcto porque todas estas operaciones las hicimos en memoria nos falta hacerla permanente en el archivo vamos a hacerlo entonces de nuevo Const. Save file es igual a require API save file guardar con esto ya importamos esto le damos save file punto to JSON y entre paréntesis got y le damos guardar y le ponemos a correr y ahora sí, va a quedar actualizado también en el archivo. La cuarta operación se llama delete. No vamos a dar mucho detalle porque escogimos este personaje para esta operación, pero ya muchos conocen lo que pasó. Lo primero que vamos a hacer es aprender de un operador nuevo que se llama delete. Lo que hace es eliminar una propiedad de un objeto. Voy a dar entonces para que ustedes hagan el intento. Nos vemos en dos minutos. muy bien entonces vamos a hacer nosotros el intento de borrar borramos este to do delete got y personaje punto y coma guardar borramos y no taller 4.4. le damos enter y aquí entonces vamos a ver los dos el objeto antes de que le hiciéramos el proceso y el objeto después ya no está aquí de aneris una vez más todo esto fue en memoria. Si lo queremos hacer persistente hay que guardarlo en el archivo. Vamos, save file es igual a require dos puntos API save file y le damos guardar. Save file punto to y got. Vamos a ponerlo a correr y vemos cómo aquí va a desaparecer. muy bien ya hemos aprendido las cuatro operaciones pero ¿qué pasa si nos dicen que lo hagamos en todos los personajes a la vez vamos a crear un 45.js y vamos a hacer nosotros todo el proceso manualmente const got igual a require nos devolvemos una carpeta vamos a data y got .json. vamos a darle a guardar con esto si nosotros hacemos un console table CLT es la abreviatura decimos got guardar taller 4, 5 vamos a obtener entonces los tres que nos quedaron ahora lo que nos están pidiendo es que le adicionemos a todos los personajes una propiedad que se llame temporada igual a 8 el truco está en esto for in lo que hace este for in es tomar todas las propiedades del objeto y recorrerlas iterándolas con el valor de la clave con el God y los corchetes con la propiedad le podemos adicionar una nueva que se llame temporada igual a 8. Les voy a dejar para que ustedes hagan el intento. Nos vemos en dos minutos. listo, manos a la obra vamos a llevarnos del forin que trae Visual Studio Code escribimos clave, tabulador y aquí le escribimos got vamos a darle guardar y esto lo que hace es una validación de en este objeto existe esta propiedad y luego tomamos esa propiedad y la guardamos en un elemento yo lo que voy a hacer acá para que podamos ver bien lo que hace este forin es esto un console log de la clave vamos a darle guardar, voy a aumentar este mientras tanto, esto pues no, va taller 4 5, entonces miren, lo que él nos está sacando es cada clave, esta una, Sirion, Liana, listo, entonces pues ahora nosotros nos vamos a aprovechar de esto, y vamos a obtener entonces el elemento, ponemos a correr, y ya nos va a traer entonces todo el contenido del objeto de cada uno Pero lo que podríamos hacer aquí es elemento punto son igual a 8 vamos a darle guardar borramos este console.log y activamos este y vamos a ver entonces que él nos adiciona una propiedad que se llama season una vez más si queremos hacer esto persistente const file Require millas dobles, nos doblamos una carpeta API Save File, guardar y aquí le decimos save got guardamos y vamos a correr. Vamos a ver aquí a la derecha que pasa. Listo, miren que a cada uno de los personajes le adiciona una propiedad que se llama Season 8. ¿qué otra cosa podríamos hacer nosotros con esto? delete lo ponemos a correr, ¿qué pasaría? obviamente se borran todas las propiedades listo, podemos borrar todo el lote obviamente hay que tener mucho cuidado de hacer esto con la regla adecuada podríamos hacer operaciones lógicas acá también, ¿cierto? por ejemplo, if element.género es igual a mail. Vamos a actualizar. Hombre, vamos a darle guardar y lo ponemos a correr. Pues miren, ya quedó así actualizado. Bueno, esas son todas las operaciones. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.